Muchas gracias a los amigos y amigas de la prensa por acompañarnos. Eh, el día de hoy hemos sostenido una reunión con el canciller de Brasil, don Ernesto Araujo. Hemos eh, tocado varios temas eh, de agenda común. Eh, creo que podemos destacar nuestra firme convicción de eh, tra seguir trabajando por una democracia eh, tanto en la región centroamericana como en el resto de América Latina, eh, donde podamos todos los países eh, enfrentar eh, los retos que tenemos como región, pero también la posibilidad de que tengamos una democracia eh, plena en todos eh, nuestros países. Hemos tocado temas eh, de, de re, regionales de Centroamérica, como eh, la participación en SICA de Brasil, el interés que hay de eh, hacer algunos acuerdos comerciales con Mercosur, eh, y también eh, que podamos nosotros ampliar nuestro intercambio comercial eh, con nuestros hermanos brasileños. Quiero eh, darle la palabra a mi buen amigo Ernesto Araujo para que eh, se... Eh, hable con ustedes, pero eh, como eh, parte de esta reunión también hemos recibido una cordial invitación del presidente Jair Bolsonaro para que el presidente Juan Orlando Hernández pueda visitarle en Brasil en los próximos días eh, en una visita de Estado. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y les dejo con el canciller Araujo. ...acá por el canciller Lisandro y eh, para reanudar una relación muy de hermandad Brasil-Honduras... Eh, pero que necesitaba, me parece, ese tipo de conexión. Habíamos estado juntos en, en Brasil hace un par de meses y ahora acá. Creo que eso marca una nueva etapa, luego también de la presencia de, del presidente en, en la toma de posesión del presidente Bolsonaro. Y ahora con la invitación que, trae, eh, que trajimos y que esperamos pueda cumplirse pronto para que eh, el presidente Orlando visite a Brasil. Eh, desde 1971, según estoy informado, no había una visita de, de canciller de Brasil a, a Honduras. Creo que eso hace de ese momento un momento especial, no, por, no porque sea yo, pero por la, el mensaje que, que traigo de Brasil, por eh, la disposición de ese gobierno de Brasil eh, de crear una parcería muy firme, muy productiva eh, con Honduras. Eh, en la parte de la defensa de la democracia que mencionaba el canciller, que es absolutamente esencial, la base de, del funcionamiento de, de las sociedades. Ya no admitimos ninguna otra base que no sea la base democrática eh, que lleva hoy el desafío también del combate a, al crimen organizado por todas las conexiones que desgraciadamente existen entre regímenes totalitarios todavía existentes en el continente con el narcotráfico y otros tipos de, de criminalidad. Así que tenemos que coordinarnos los problemas que existen en esa área, ya no son problemas individuales de cada país, son problemas colectivos y tenemos que tratarlos eh, a nivel colectivo eh, en la coordinación sea bilateral sea eh, regional sea hemisférica y eh, honduras-brasil creo que estamos siendo parceros muy importantes de eso eh, en esos temas eh, en la oea por ejemplo o en el grupo de lima eh, en la defensa específica de la democracia eh, en venezuela eh, en otras partes también de, del continente uh, de la, de, en la dimensión eh, económica, eh, Brasil también está en un momento de, de apertura económica, de generar nuevos acuerdos, de generar nuevas oportunidades, abrir caminos después de un largo periodo de una economía muy aislada, una economía muy cerrada. Y, así que eh, queremos impulsionar también un acuerdo comercial con Honduras eh, para eh, aprovechar esas oportunidades, aprovechar... La, las oportunidades de inversión que existen, hablábamos un poco de eso eh, la, el panorama mundial de flujos de inversiones se está alterando eh, de maneras que pueden venir en, en beneficio de países latinoamericanos tenemos que aprovechar ese momento con más integración eh, con una visión nueva, con una visión eh, ambiciosa de lo que podemos hacer y, eh, entre nosotros y eh, discutimos varias áreas de, de cooperación Brasil-Honduras, queremos dar prioridad total a, a esa cooperación eh, en áreas como eh, la, la cooperación judicial, por ejemplo, la cooperación eh, en todo lo que atañe a la transparencia, al combate a la criminalidad, pero también en la parte económica, eh, en la parte de biocombustibles que discutimos bastante, que representa una oportunidad enorme para ambos países. Eh, en la, en el sector tan importante para ambos de, del café, donde somos grandes productores y compartimos todos los intereses, de manera que tenemos una, una agenda muy amplia que la vamos a ejecutar eh, con decisión eh, en base a, a valores compartidos, en base a una convicción compartida del momento especial que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, eh, como decía el canciller Araujo, poder negociar, ya sea Brasil-Honduras, SICA-Brasil o SICA-Mercosur eh, es, eh, es importante porque eso nos da una apertura a un mercado tan amplio como lo es Brasil y a un mercado que Brasil le interesa como es Centroamérica. Yo creo que nosotros debemos de potenciarnos como región, pero también individualmente como país, buscar las oportunidades de comercio que nos permitan eh, el intercambio comercial eh, y sobre todo de tecnología que podamos tener con países tan avanzados en la región como lo es Brasil. Se está analizando, eh, Recuerde que Honduras tiene la presidencia pro de SICA en este momento, es uno de los temas que está en, en, eh, en discusión, eh, si se hace SICA, MERCOSUR, porque también es una discusión dentro de SICA, pero hay una determinación de eh, diálogo entre Brasil y Honduras para buscar una avenida de un tratado de libre comercio. Sí, respecto a la, la infraestructura... Eh, a algunas empresas brasileñas que tenían mucha proyección en el exterior se han retraído en los últimos eh, años, así que hoy por hoy es un sector que, claro, con gran interés, pero eh, la, la capacidad de, de presencia de las empresas brasileñas ha, ha sufrido un poco. Pero eh, para el futuro, por supuesto, sería uh, algo importante. En Brasil estamos con una eh, política de inversión eh, muy, muy firme, infraestructura, es otro sector que ha sufrido de, de retraso durante muchas décadas y hay todo un renacimiento de ese sector en Brasil, así que también hay mucha concentración en el mercado interno, eh, en, en ferrovías, en hidrovías, puertos, eh, en Brasil, lo que a veces de, deja poco espacio para inversión afuera, pero eh, diría que a mediano y largo plazo a, habrá mucho interés en eso, seguramente. Eh, Ronnie, con el tema de la, de la visita del pre, de Estado del Presidente Hernández a Brasil estará solamente por definirse la agenda tanto el Presidente Bolsonaro como el Presidente Hernández para concretarlo, hemos recibido a bien la invitación que ha eh, portado el Canciller Araujo eh, y yo sé que para el presidente Hernández es de mucho interés. Recuerda que el presidente Hernández estuvo en Brasil para la toma de posesión de, el 1 de enero del año pasado, 2019, eh, del presidente Bolsonaro. Eh, aquí se hizo un diálogo eh, donde también participó Estados Unidos y Brasil sobre una estrategia de acercamiento entre los países, y es parte de lo que continuaremos haciendo en esta estrategia que eh, se ha planteado con Brasil. Así que puede ser una posibilidad eh, muy cercana, eh, que... Eh, resultan eficientes y eficaces en, en Brasil, eh, sea a nivel de, de intercambio de experiencias, o sea, hay, hay muchas posibilidades en, con distintos matices de, de cooperación en, en seguridad, eh, en base a la convicción de que es en Brasil el tema número uno, quizás de prioridad para la gente, para la población, eh, es la seguridad y el combate al crimen. Así que eh, cada día se generan, creo, nuevas capacidades, nuevas ideas y que queremos compartir porque sabemos que también es un desafío para, uh, para Honduras. Así que no solamente creo que podemos aportar muchas cosas, pero también aprender con experiencias uh, de, de acá. Y, uh, energía? energía, sí. Uh, bueno, quizás en ese caso, uh, al igual que de infraestructura, uh, estamos también en un proceso de recuperación de capacidades en, uh, en Brasil y uh, sin, sin, sin prejuicio de, en el futuro. Eh, tener inversiones eh, volver a tener inversiones afuera eh, en, en, esa, en esa dimensión eh, pero con algo específico que hace parte de lo que hablamos que son los biocombustibles que nos parece que eh, si tenemos una mirada estratégica de países que pueden ser eh, o que ya son grandes productores de, de biocombustibles eh, como Brasil Honduras así como otros alrededor del mundo podemos ampliar muchísimo el mercado para, eh, para el etanol para el biodiesel eh, con una, una doble eh, ventaja, por una parte de reducción de, de emisiones, por otra parte de, de generación de empleo. Son eh, inversiones que eh, ahorran también eh, combustibles fósiles, pero al mismo tiempo eh, con una, un impacto social, un impacto económico, eh, quizás más grande que de otras energías alternativas, porque generan renta, renta generan uh, eh, empleo eh, en, la, en el sector agrícola, así que eh, quizás en esa área de biocombustibles podemos ver eh, una gran parte del futuro de la cooperación energética que, que tenemos. áreas áreas que se pueden explorar hay eh, temas de, eh, de puros, por ejemplo, que hay una importante importación de puros en Brasil, de puros hondureños, eh, esto tiene que ver ya con un comercio que se está dando. Obviamente en este momento tenemos una balanza desfavorable para Honduras, pero eh, recordemos que Brasil ya es un país que produce tecnología... Eh, y produce eh, industria de primer nivel eh, y hay importaciones que se hacen, eh, pero para nosotros eh, el de explorar las posibilidades eh, de intercambio de otros productos es importante. Sé que también hay un tema minero que ha estado eh, en intercambio, algunos productos que tiene Honduras eh, y otras áreas que tenemos que seguir potenciando para poder ampliar ese mercado y oportunidades que podemos tener con Brasil. Y en el tema de seguridad que Claudia decía, yo quiero agradecerle públicamente eh, al Canciller Araujo porque Brasil ha colaborado con eh, la oportunidad para eh, jóvenes hondureños en diferentes áreas de estudios a través de becas, y en el área de seguridad específicamente el año pasado tuvimos la primera vez que dos oficiales hondureños se gradúan de las academias militares de Brasil, tanto de Fuerza Aérea como del Ejército, eh, y en estos momentos técnicos brasileños trabajan conjunto técnicos hondureños sí. de la Fuerza Aérea Hondureña en el mantenimiento y reparación de aeronaves, eh, y dos de ellas serán eh, aviones ambulancias que se están... Eh, haciendo para que puedan servir eh, al pueblo hondureño, así que es parte del apoyo en el tema de seguridad eh, agradecerle de nuevo al canciller Araujo su presencia en Honduras, valoramos muchísimo eh, la relación con Brasil y sabemos eh, por los diálogos que hemos sostenido hoy y por los diálogos que habíamos sostenido en el pasado de que realmente estamos en una relación de amistad muy estrecha de unos aliados estratégicos en la región y para nosotros Brasil sigue siendo eh, un eh, referente en muchas áreas de las cuales estaremos eh, dando y tomando ejemplo y seguiremos tomando ejemplo agradecerle su presencia en Honduras, eh, lo único que lamentamos es que sea por muy poco tiempo, pero siempre valoramos la visita de amigos.